Si te gustaría ganar dos meses de tiempo de juego te invito a participar en el nuevo sorteo que estaría terminando el 28 de febrero para participar solo comenta este video, deja tu like y suscríbete es completamente gratis te aconsejo activar la campana de notificaciones para que youtube te notifique no muchas personas lo hacen, eso me ayudaría a seguir haciendo contenido, dicho esto empezamos Saludos Farmers y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades de WoW Dragonfly, hoy hablaremos de dos cosas, de que se han revelado o más bien se está informando que van a haber algunas recompensas nuevas para el recluta a un amigo y por otro lado más nerfeos al cazador han nerfeado dos cosas bueno han nerfeado una y también han mejorado otros aspectos, eh, nerfearon el arma que suele botar Razaguet, como saben Razaget en el 0.7, bueno igual aún seguimos en la temporada actual y la ropa, los artículos todavía funcionan, lo cierto es que si bien es una de las mejores armas que puede dar para un cazador esta que pueden ver en pantalla no que es neltarax que actualmente lo que hace es atacar automáticamente un enemigo te otorga un 6% más de velocidad de ataque y se puede acumular hasta 5 veces bueno esta arma va a ser nerfeada si ¿sí? va a ser tocada porque ahora ya no va a estar haciendo esto ya no va a aumentar la velocidad sino lo que va a estar haciendo es eh, aumentar el ataque Nada más, que de hecho lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Estamos viendo que ahora su nuevo efecto es aumenta un 10% el daño del autoataque, los ataques automáticos. Esto igualmente se acumula hasta 5 veces y el bonus se resetea cuando te enfrentas a un enemigo diferente. Lamentablemente como se estaba preparando el anterior, este, bueno como se usaba anteriormente el arco a Blizzard no le gustó, también mencionan que no fue destinado para aumentar la velocidad y es por eso que ya lo han decidido nerfear. Lamentablemente pues es un golpe muy duro para los cazadores, aunque por otro lado también han hecho algunas mejoras. Como por ejemplo se ha aumentado el daño de la picadura de serpiente. Un 25%, y el daño de Chakra aumentó un 100, esto para todas las especialidades. Por otro lado, el Cazador Bestias, el Comando Matar y el Disparo de Púas aumentó un 25% al igual que Pisotón, pero el Disparo de Cobra fue aumentado también un 25%. Eh, un 50% perdón con el tema del cazador puntería también ha recibido otros cambios y sería el daño del disparo arcano y disparo de quimera aumentando 25% y de multidisparo un 15% de alguna manera para balancearnos lo que le hicieron a este arco y quizá ya no sea uno de los mejores, aunque aún tiene pues algunos efectos, aunque lamentablemente se usa mucho, les duele que hayan implementado este nerfeo. Así que ese sería uno de los cambios. Por otro lado, eh, se está mencionando que van a haber más recompensas, si ¿sí? eh, algunos teorizan que puede ser un cohete goblin nuevo, que estarán implementando para el recluto de un amigo. Ahora, ¿qué es el recluto de un amigo? Esto es algo muy chistoso porque es como decir, el recluto de un amigo. La gente ya no recluta amigos. Lo que hacen es, eh, le dicen a alguien, oye, ¿quieres ser reclutado? Yo te doy o la expansión, o tiempo de juego, o te doy oro, y tú te dejas reclutar. Cuando alguien se deja reclutar y esa persona paga tiempo de juego, la persona que reclutó, sí, el originario de la cuenta pues empieza a recibir recompensas y las recompensas se van acumulando cada vez que esa persona nueva que fue reclutada va pagando sus meses entonces últimamente aunque bueno de hace años cuando alguien quiere algún beneficio eh, suele decirle oye yo recluto a gente nueva y les doy alguna recompensa para que se dejen reclutar porque cada persona que tú reclutas es una recompensa o un agregado que a ti te conviene. Puede ser inclusive tiempo de juego. Por ejemplo, si un reclutado, ojo, una persona nueva, se deja reclutar y sigue pagando su go por hasta por un año, puedes obtener recompensas bastante, bastante grandes. Eh, de hecho, aquí podemos ver algunas de esas recompensas. Llegado un punto hasta que cada tres meses esa persona me estará dando tiempo de juego cada vez. En mi caso yo nunca he reclutado a nadie. No me conviene el tema de reclutar Principalmente porque No sé, me parece un comercio bastante sucio Y se ha prestado a muchas estafas Entonces, no es algo que yo haga No significa que esté mal ojo, no, no está mal Simplemente es algo que yo no voy a hacer Pero tú puedes reclutar a quien quieras y cada vez que esa persona nueva, hasta te puedes reclutar a ti mismo, ¿eh? Eh, esa persona eh, pague su mes, tú puedes recibir estas recompensas. Bueno, al parecer van a agregar otras y que van a ser por temporada. Lamentablemente no se sabe cuáles van a ser, solo se sabe que van a estar agregando más contenido. Así que quizás sea un incentivo para invitar a más personas o crear otra cuenta para ser reclutada y tener más recompensas. Esto sería al menos lo que están implementando. Pero bueno, ese sería el video en esta ocasión. Ya sabes, like, compartir y suscríbete. Y no nos vemos en otro video. Hasta luego, chao.